Eh, damos, ¿Hay un motivo damos diferente? Todo. No, no, yo creo que no se venían dando las cosas, terminamos mal el año pasado, sin posibilidad de pelear el, el campeonato y bueno, arrancamos con todo. Mariano, bueno. Se necesitaba y mucho Mariano esta, esta victoria, felicitaciones. Que, gracias, gracias Mariano, gracias a todos los campeones. Agradecido a todas las publicidades, agradecido a toda la compañía, Toyota Gazoo Racing, a, a todo el equipo de Marcos Jaco, a Cristian Killing, a Roddy Aguda, a Luquita, todos los mecánicos. En especial a toda la familia de, de Rulo González, en este difícil momento, a su señora, a sus hijas. Un beso grande y bueno, una carrera en la cual corrimos a muerte. Y bueno, si bien pareció sencilla, tuve que correr contra el cronómetro porque no me daba la chance de, de cuidarme nada. Ha sido contundente, a la perfección, entendiste Mariano, la, la puesta a punto y demás con el neumático. Sí, la verdad que hemos caído muy bien y, y bueno, eh, esto es largo, vamos... Eh, es la tercera carrera así que queda mucho por delante felicitaciones gracias a usted ahí está el testimonio de Werner